Imagina que de pronto yo me propongo encontrar un número negativo en un grupo de todos los números positivos. El 1 no es negativo, el 2 no es negativo, ni el 3 ni el 4. Y podría seguir por siempre, porque no encontraré ese número. Es como un problema imposible. Ahora, en el último siglo se han resuelto muchos problemas a través de computadoras cada vez más potentes. Claro, aún tenemos ciertos límites a los que estamos atados. Pero el modelo que tenemos como computadora en nuestras manos funciona muy bien. Excepto por algo. Si yo ahora quiero crear un algoritmo con el objetivo de encontrar un número negativo en un mar de números positivos, este algoritmo, a diferencia de un humano, no parará hasta encontrar ese número negativo. Y como nunca lo encontrará, nunca parará. Entraría en un bucle infinito examinando cada número posible. Entonces surge una idea. ¿Qué tal si tenemos otro algoritmo que nos dice cuándo este otro algoritmo se ejecutará por siempre y cuándo no? Es súper útil porque podemos verificar problemas con una solución que terminaría en un bucle infinito. Casi como hallar problemas imposibles en un instante. Pero aquí es donde paramos. Porque este algoritmo no existe. Es, es imposible que exista. No hay forma de construir algo así. Hoy te presentaré el algoritmo imposible. Parte de la teoría de Halting Problem. Bien, primero mire este código. ¿Te parece que ocasionará un bucle infinito? Pues claro que lo hará. Entonces, ¿por qué decimos que un algoritmo capaz de identificar si otro algoritmo terminará en un bucle infinito? Es imposible que exista, no tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué es lo que nos detiene? En realidad lo podemos lograr, pero solo en algunos casos. La esencia del problema Halting, o problema de la parada, es que no existe un algoritmo que funcione para todos los problemas. Esta es la clave y lo que lo hace imposible. ¿El por qué de nuevo? Una paradoja increíble que te mostraré ahora. Imaginemos que este algoritmo existe. Lo llamaremos Halting. Un algoritmo que tiene dos parámetros, algoritmo y datos de entrada. El algoritmo funciona así, cuando recibe el algoritmo y los datos de entrada va a ejecutar esos datos de entrada y sus parámetros, si se ejecuta por siempre retornará false, sin embargo si termina correctamente retornará true. Todo bien hasta aquí, alejémonos un poco de halting y hagamos otro algoritmo llamado diagonal, este algoritmo llamará halting dentro de sí, que podríamos verlo como que contiene al mismo halting. Este algoritmo es chistoso, porque recibe como dato de entrada otro algoritmo. Un algoritmo totalmente distinto podría ser. Recuerda que el sentido de Halting es determinar si estos datos de entrada que tenemos aquí, al ingresar al algoritmo, funcionan. Ahora, este algoritmo como argumento, reemplazará los parámetros de algoritmo y datos de entrada. Sí, es el tamaño que un algoritmo reemplace a un dato de entrada, pero nos servirá, confía. Luego tenemos una condición simple pero importante, si el algoritmo y los datos de entrada tienen la posibilidad de terminar correctamente, es decir, sin un bucle infinito, por ejemplo, y por lo tanto halting devuelve un true, realizaremos a propósito un bucle infinito. Y si halting retorna false, si el algoritmo termina en un bucle, entonces terminaremos correctamente el algoritmo sin un bucle infinito. Ahora transformaremos todo esto a código. Resumen: si Halting devuelve true, ocasionamos un bucle, y si devuelve false, terminamos el algoritmo correctamente. Y con eso estamos. Ahora pasaremos todo lo que tenemos al papel para demostrar el algoritmo imposible. Diagonal tiene como parámetro un algoritmo. Luego provee ese mismo algoritmo como entradas para Halting. Si devuelve true, hay un bucle infinito, y si no, no lo hay. Supongo que ahora queremos colocar como algoritmo dentro de Diagonal el mismo algoritmo Diagonal. Esto no es nada raro, como vimos en el episodio de las funciones recursivas. Al momento de enviar Diagonal dentro del algoritmo Diagonal, ¿qué sucede? Primero pasamos Diagonal al algoritmo Halting, luego dentro de Halting, veíamos que los datos de entrada llegaban al algoritmo para ejecutarse aquí tanto los datos de entrada como el algoritmo son diagonal entonces diagonal llegaba a diagonal para ejecutarse y determinar si termina en un bucle o no en este punto yo no sé si diagonal con su dato de entrada como diagonal termina correctamente o no pero supongamos que sí lo hace entonces halting devuelve true y al devolver true hay un bucle infinito esta es la paradoja Dentro de Halting, el algoritmo diagonal con dato de entrada diagonal terminaba correctamente, pero en esta otra ejecución, si a diagonal le envío como dato de entrada, diagonal termina en un bucle, cuando deberían dar lo mismo. Ahora supongamos que diagonal con dato de entrada diagonal termina en un bucle, y por lo tanto se estanca el algoritmo, por consiguiente Halting no devolvería true, devolvería false, y si devuelve false, termina correctamente. Y si en esta ejecución diagonal, con dato de entrada diagonal, termina correctamente, ¿por qué halting resolvería que terminaría en un bucle? Diagonal termina siempre y cuando no termine. Devuelven dos valores diferentes, se están contradiciendo. La verdad es que es posible tener bucles infinitos y condicionales, y funciones dentro de funciones, Incluso la estructura de diagonal es posible, lo único no posible es tener un algoritmo que determine cuándo, y cuándo no, un algoritmo termine en bucle. Halting es el algoritmo imposible. Hace 86 años Alan Turing probó que Halting no podría existir. Fue uno de los primeros casos de problemas de decisión, o sea, problemas que resuelven como true o false, descubiertos y probados de ser irresolubles. Ya en este punto no importan los esfuerzos computacionales que hagamos. Ningún programa podría resolver este problema de forma correcta. Hay ciertas áreas en ciencias de la computación donde queremos que los algoritmos terminen no importa qué. Por ejemplo, Koch es un lenguaje de programación con un dialecto llamado gallina que impide instrucciones que terminen en bucles infinitos. Es una forma interesante de evitar caer en el problema halting. En mucha tecnología, los ciclos infinitos son necesarios. Y lenguajes como Koch están más bien enfocados a demostrar teoremas matemáticos. En Koch, todas las instrucciones están determinadas a terminar, como las que están codificadas para reproducir este video, y las cuales terminarán correctamente en unos segundos. Mi nombre es Marcelo, y muchas gracias por ver.